a ver vale bueno muy buenas amigos y amigas bienvenidos a toxic game channel nuevamente vamos a a jugar a hacer una pequeña introducción de las cosas más importantes o más básicas hace un poquito de eco eh, de, de las cosas, cosas que tenemos que, que, saber que saber del juego este, de Stay, Stay of the Kai, para poder, poder hacer tu comunidad lo más, más pronto posible. ¿Qué diferentes tipos de cosas, de cosas puedes hacer o no? Crear una comunidad. Vamos a crear ahora mismo una, Ayer creé una comunidad diferente, pero vamos a perdón, Calla no. El parpadeo intenta poner ¿Qué tal Demon Boy? Ha hecho una Ha hecho una canción que si quiero escucharla Tú súbelas si la puedo escuchar después, claro Por cierto, ahí eh, estoy en directo, evidentemente en Twitch esto se, esto se pasa para youtube vamos a darle al botón de empezar y ya veréis que tengo varias comunidades hechas Demon hoy eh. a crear una comunidad nueva. Yo por lo menos me voy a en si Estándar. Ahora hay que buscar un tipo de, de asentamiento. por lo menos sea diferente al de este. A ver, esto es lo de menos. Ahora lo importante es que tenemos un, un constructor, ahora vamos a ver. ¿A quién más tenemos? Bueno, no tenemos a nadie más, pues vale. Y así que agregamos a Juan, Espérate, que puede haber alguno más y si tenemos que ver las habilidades que tiene cada uno. Por ejemplo, Magallanes, sentido común, este tiro, este ahí, este tazán, tiene jardinería. God. I think tenemos a la comunidad y a nuestros primeros tres personajes. Así que ahora vamos a ver qué es lo que van a hacer cada uno. And where empty again. So, whose turn is it to find more fuel? Not me. Last time I accidentally riled up a damn horde have a better idea. We could settle down here, instead of moving on. I admit it. It looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it, it does feel kind of homey. It's settled. This town is where we'll set up our new base. We just have to find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. en ello tenemos que buscar un sitio que es ese pero voy a buscar a ver si hay por aquí cerca ¡Cabrón! ¡Qué lento va! ¿eh? Por aquí. I got here in one piece. Getting the ball rolling. Oh. That was noisy. Uh, yeah. uh. A ver, vamos a limpiarlo todo, porque siempre va a quedar alguno. Aquí, por ejemplo. Ver, ¿hay alguien? ¿No hay nadie? Vale. move in here if we wanted. se han ido, así que es hora de aclarar este lugar y entrar Vale, y ahora mismo it's ya idea. la... El sitio este es nuestro ya, y lo vamos a reclamar como hace Vale, muy bien, pues aquí vamos a meter ya la... Pibes funcionan y la box de romper Enjoy your water and power, everyone. Our first priority has to be gathering materials. We'll need them to improve this place. Tanto como buscar un poquito de gasolina, si puedo. So far, si so good here. Algo, Clear, por el momento, al menos. No es exactamente lo que quiero. Esto es What's ¿Qué pasa? ¿Qué time. ¿Qué pasa? ¿Qué de ¿Qué bien, bien, bien, bien, bien, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? noche, tranquilidad, tranquilidad. Ahora eso sí, me gustaría ver que hay dentro de la casa te creas ni por un momento que te voy a dejar. Uff, más comida todavía, bueno, pues entonces tengo que volver otra vez. A ver, vamos a ver. Ahí está la casa sí he desconectado por un momento. ahora una cosa sí que tengo que decir que tengo conectado, es verdad. Que estas cosas pasan porque no estoy haciendo el streaming desde un ordenador, desde desde la consola, sino desde la consola. Estoy llevando, estoy llevando la imagen al ordenador y del ordenador lo estoy streameando, así que yo no sé. Eso es casi como jugar en la nube, ¿verdad? Prácticamente el... Ahí pues fíjate tú por dónde, pero no estaba el coche alguno tiene que haber, eso seguro eso ya, eso ya lo, lo miraremos después Como lo vemos, hemos visto que toda esa parte está llena de, de zombies y tal, bueno, así que hay que tener cuidado ahora sí que vamos a ir por el coche nos interesa ya darle el Y me voy para la casa esa. <risa> la casa del vecino, ¿verdad? que se está ahí dominando de Muy bien. A ver, aquí no hay nada, nada, nada. empty that's what I like <laughs> oh, the place has been blood dry This time to move moving. on. Bueno, pues ya hemos recogido, creo que dos. Eh. Ah, A mí tenemos un poquito más aquí. Más. Uno de materiales, no, dos de materiales y dos de comida. Tres de comida contando con el tío. Ya tengo todo lo que puedo ropa char jodie es bueno vale Perfecto. Esta es una de las Antes más difíciles. arriesgarnos con nuestra salud, construyamos una enfermería para que podamos estar perdados, de salud. aquí podemos tener una enfermería y aquí por atrás Hey, if you could lend este us a hand with something, we really owe you one. I'm on the move. Don't go anywhere. You're a lifesaver. Y alguien nos está pidiendo. Bueno. Mientras todo esto se va haciendo, vamos a hacer aquí otra. O oh, vamos a ver mejor a ver qué es lo que se puede hacer y lo, lo que no se puede hacer eh, por ejemplo porque para hacer por ejemplo, una habitación con literas de la garra roja necesitaríamos prefabric prefabricar el dormitorio garra roja 1 y para ello necesitamos un constructor que esté especializado y aquí ya se nos ha abierto la ventana de de un generador por ejemplo o un recolector de agua mm. una torre de vigilancia también está bien pero no la pondría yo ahora mismo o sea, directamente yo ahora mismo pondría pues, si hemos puesto la enfermería antes aquí evidentemente esto un huerto conocimiento sobre servicios para poder construir un sistema hidropónico y aparte necesitas tres personas más faltan personas bueno pues vamos a hacer un huertico Chiquitito por ahora. Pero que nos a ayuda, ya veremos. Uh, esta creo que no he hablado con esta, a ver. Tener vecinos amigables podría ser valioso si necesitamos ayuda más adelante, vale, sí. your head on straight. not Спасибо. Habla con Cedric, Campistas Felices. Acordaos bien de esos nombres porque luego no, a lo mejor te da por... Mira, este que venga conmigo y es de los Campistas Felices. Pero los Campistas Felices con los no sé quién se llevan mal. Así que si a lo mejor lo metes en el grupo, pues se puede disolver parte de tu comunidad. una cosa que pasa muy a, muy a menudo así que tened cuidado y vigilar siempre en nombre de, de las comunidades uh, están pendientes de lo que le pasa a vuestra comunidad ya que todos tienen unas inquietudes, unas necesidades unos dicen que les parece bien una idea otros dicen que les parece mal una idea Oh, a mí me parece una buena idea Dios mío, estoy muy cansada de plagues, zombies Probar la necesidad ahí Mi gasolina No sé ¿Cómo lo veréis ustedes? Amigo, griego de lujo de lujo Hostia, mira ah, A ver, este es Federico okay. Yo yeah. The safest way to collect samples is by killing Plague Zombies. The best place to find them is in the territory around a Plague Heart. Those things basically infect their whole environment. It's seriously nasty. Or you could just destroy the Plague Heart itself to get a bunch of samples. That shit is more dangerous though. You're gonna want, like, all your best gear on this one. Helping out like this is a good way to make friends. the on. We can use allies out here. A ver, no, ¿me a la no pero... ¿La Let's make deal. Let's make a deal. A ver. ¿Y esto? Ok, vale, ok. What a wonderful smell we've discovered. Hay que bien, a ver, vamos a... Hay unas cuantas cositas que no me... Esto lo sustituyo, esto lo tiro. Y estas dos cosas me las llevo. Useful? Hey, look at that. Anybody else have done that? I just shoot' you know. Estamos en el lugar de Si es que me estoy encontrando con cosas muy. muy, muy interesantes. Esto es una prensa para municiones de escopeta. No, este es no hay lugar puedo coger, pero bueno, ahí va. Tengo que volver, así que. Me voy a meter esto. Really cramp my style. With these plague samples, I can make something that'll cure blood plague if one of us gets infected. We're happy to share the recipe if you need it. Thank you. Oh my oh my God, God. My 50, Take but. it easy. La duración de Gulón, Falen, vámonos para, para la comunidad ya. un poco siempre que es lo que aquí pone ya estacionado bien. lo que se propone uno siempre pues todo esto voy a meter, voy a meter en, en esto, esto, esto, esto esto esto esto esto esto esto lo meto que no queda nada afuera no vale bien, perfecto ahora lo que voy a hacer es utilizar la farmacia y voy a crear mi primer suero la cura y me la no voy porque si no me convertiría en un zombie y la gente me puede expulsar de, de la comunidad hace que ahora ya tengo ya una comunidad perfectamente compuesta, les voy a enseñar la otra comunidad que tengo, una de las comunidades que tengo, <risa> seguidores del rayo de esperanza. que veáis también que, que bueno, vamos If any of you could give us a hand we'd appreciate it no sé dónde exactamente no sé dónde estamos ahora mismo ni si hay un parece ser que hay un coche que nuestra comunidad está con una alegre moral eso me parece muy bien le hace falta una lata de combustible a esto ¿eh? lo tenemos aquí somos 8 una comunidad de ocho con un salón nivel 3 un hospital de campaña una granja, un generador un baño para empleados dormitorio de segundo nivel taller de tercer nivel estacionamiento, almacenamiento de material pesado de tercer nivel gimnasio de taekwondo Cocina de lujo, atención al, cli atención al cliente, iba a decir, atención urgente. Pues allá, allá vamos, vamos a coger esto, no sé si... Esto no está muy lejos. Uh, yo creo que lo suficiente lejos como para buscar gasolina, ¿eh? Este más gasolina, este tiene más gasolina, por dios Voy a coger todo lo que haya en ese coche Aquí me encuentro otro Maremaquil De cosas Esto no me interesa nada, ¿eh? pero Lo otro está That's I cannot keep this up. There is a lot to carry. Please, please. Tres coches que tengo ya dispuestos, esto lo voy a coger esto, esto, y esto, esto esto también, esto también, esto también, y esto también, y esto. Y aquí tenemos este, Yo, Heads Up, Screamer. Esta paquetera. Voy a reparar en, en el emparador. ¿Eh? El otro que se llama rancés. Creo que este es el que se llama rancés, ¿no? A ver. ¿Eh? Ah, yeah. rancés quinto mejor perdón empalador y este se llama camioneta del mago <ríe> bueno vamos a ver qué, qué es lo que más espera ahí en la bueno, pues como veis tenemos, tenemos un cuarto un buen huerto que bueno siempre se puede modificar de una manera diferente luego aquí tenemos un generador aquí tenemos al administrar almacenamiento aquí tenemos un hospital de campaña esto es mucho más que eh, opciones de tratamiento especiales tratar a la comunidad eh, terapia de infecciones terapia física crear todo tipo de componentes, eh, bueno, vale. no sé qué demonios ha creado, pero... o por ejemplo este salón donde puedes hacer que la gente vea cine, eh, juegue videojuegos con la Xbox que también está muy bueno y bueno pues eh, ver vídeos de entrenamiento, por ejemplo, vamos a ponerle a ver vídeos de entrenamiento y luego ya por dentro tengo, pues aquí dentro tengo de una cocina eh, es, la verdad es que esta base está bastante bien aquí están las camas esto son los baños aquí hay más camas y también están los de la radio puede venir muy bien para después. Bueno, cosas que, que se pueden fabricar, ¿no? Por ejemplo, las bombas en una lata de refresco, o por ejemplo, esta mina eh, de caja. Esta mina se coloca, empieza a filbar, y luego explota y pega un petardazo grande. Minas de persecución. Estas son más difíciles de conseguir, pero tremendamente potente si la sabes utilizar bien los frascos de pantalla aromáticos que os salen desde el principio siempre tienen un pero y es que cada vez que los usas te contraes la infección de la plaga porque más te vale tener reservas de, de esto precisamente que es la cura con este, por ejemplo, el usuario queda casi invisible a la vista de cualquier zombie más allá del alcance de la mano. Dura pocos minutos. Recuerdo que justo después del brote, unos tipos intentaron engañar a los zombies cubriéndose con sus tripas. Claro que el truco no sirvió para una mierda, pero esta cosa seguro que sí. Kelly zasquas L. Wright. Este, esta dosis de necróculo otorga visión nocturna y aumenta la capacidad de detectar zombies cercanos, dura minutos. Entonces esta pequeña píldora me permite ver en la oscuridad. Esta sí que es una maldita fantasía científica. Advertencia a consumirlo, al la infección y tal. Y este, por ejemplo píldoras de zombinalina aumenta en gran medida la recuperación de salud y resistencia durante pocos minutos. Bueno, aquí tenemos libros por si queremos aprender, ya depende de los en lo que esté interesado. La persona. Bueno, aquí tenemos también un arma bastante interesante, que son los proyectiles de fuego artificiales, que sobre todo aparte de hacerles daño. Porque, por ejemplo, las minas terrestres militares son como los otros videojuegos. Las pizzas y.. y catapum, Y te destrozan medio equipo de, de zombies. Los estereos portátiles. Este es uno de los más comunes, pero no por ello eh, es un ceñuelo, nada más. Simplemente como los petardos estos, estos rollos de petardos que sirven para para distraer a, al enemigo. Una vez que los lances ya está y luego está granadas de humo también bueno aquí tenemos varios tipos de arma de agarra roja o estas son ya compradas al tipo este que se parece a donald Trump y hay de todo tipo bueno aquí es muy importante ver eh, las porque porque aquí te está comparando en comparación a la que yo tengo puesta si es más si es menos por ejemplo Aquí dice que tiene más impacto, pero que tiene el ritmo fatídico. Es silenciosa, que tiene facilidad de uso, que es velocidad. Ah, tiene más impacto. Desmembra más que la que tengo. Así que la cambio y vamos a probarla. Lo que tendría sería esta arma nueva ciertamente que es sable es muy importante bueno pues amigos eh, con esto finalizo ya el programa de hoy de Channel. ahora sí y chanel a salir la a pantalla y pues nada pues ya eh, nos vemos en otro en otros retro zombies que lo voy a subir ahora a, a youtube Demon Boy no, no ha puesto la canción al final, no sé qué es qué canción, de esta manera si tiene copyright o una cosa así poco puedo hacerlo. Eh, nos vemos en el siguiente programa amigos, hasta la próxima.